El gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, informó este lunes sobre una reunión que sostendrá el próximo miércoles con las autoridades locales con mira a las festividades del 27 de febrero, día de la independencia nacional. Nosotros estamos convocando una reunión ampliada con todos los sectores eh, que tienen que ver con el Estado americano. Eh, y lo estamos haciendo porque se avecina una fecha muy importante que es el 27 de febrero día de nuestra independencia que gracias a esos patriotas de esa época eh, hemos logrado que este país disfrutemos no solamente de una democracia eh, amplia sino de, de, de nuestra independencia nacional por eso estamos convocando a todas esas instituciones que tienen que ver con el Estado dominicano Por instituciones, señor Presidente de la República Para que aquí en San Francisco de Macorís Se brinden o se inicien los actos correspondientes Al 27 de febrero bueno. los actos con, con mucha gallardía Y con mucho amor que le vamos a preparar a esos grandes patriotas de San Francisco ENTN, su noticiero regional Robinson Polanco